Soy Juanma, bienvenidos a la última entrega de Plain TV. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el silencio del compilador y 28 sprints después. Hoy tenemos aquí al último fichaje del mercado de invierno, Miguel, que nos viene a contar cositas. Juanma, pues sí, venimos a hablar de una necesidad que se nos da siempre que vamos a comenzar una aplicación. Además, se nos da en todas las plataformas, tanto web, móvil o en la que sea, que es la, la autenticación de usuarios. Eh, me refiero al típico login. ¿Al típico login? Uh -huh. Sí. Eh, normalmente eh, siempre se, se hace el típico cuadro de, de email con la contraseña, pero en los últimos años eso ha ido evolucionando un poquito y en la mayoría de aplicaciones nos encontramos el típico login con Facebook, login con Google, Twitter, Instagram. En fin. Ah, sí, todo eso de que poder, poder logarnos en ciertos servicios con la cuenta de Google o la de Microsoft. O... Efectivamente, y teniendo en cuenta que más del 60% de los usuarios eh, prefieren utilizar login con redes sociales a entrar y registrarse por ellos mismos, eh, hoy vamos a hablar de, de la librería de autenticación de Microsoft. Que a nivel de usuario no es muy común encontrársela, pero a nivel empresarial es súper útil. Porque, pues la, vamos, la mayoría de empresas, la mayoría de empresas tienen su, sus empleados en un Active Directory de Azure, y simplemente con eso, pues, podríamos podríamos loguearnos Fácilmente. Uh -huh. Y así no tienen que estar dando permisos a un montón de usuarios diferentes y demás. Y se usa siempre la misma cuenta. Para acceder a todos esos servicios. Efectivamente. Y, bueno, por empezar a hablar un poquito de la librería esta de, de Microsoft, que, bueno, aprovechando que el build ha sido hace poquito, han sacado la nueva versión, la versión 4.0. Eh, primero, bueno, destacar, mira, la, la gran cantidad de plataformas para la que está disponible. Desde JavaScript, Angular, todas las plataformas de .NET, pasando por Chamarin, Universal Windows Platform. ¿Python? Tenemos Python, tenemos Java, tenemos Ion nativo, Android nativo, en fin. Que la tenemos disponible para... Un, para Prácticamente todas las plataformas en las que vayamos a construir nuestra aplicación. Y usar siempre y usar el mismo método de autenticación en todas esas aplicaciones, en todo esos entornos, ¿sí? Vale. Y bueno, lo siguiente a destacar es la facilidad con la que se implementa en Chamary Pero una facilidad brutal, que simplemente importas tu paquete que te nagues, inicializas un objeto en, en la clase principal de la aplicación y desde los diferentes sitios donde lo queremos usar podemos acceder a ese objeto y tenemos básicamente tres métodos. Eh, un método que... Pedir el token con interfaz, que es el que abre el típico cuadro que le pide la cuenta de Microsoft. Ajá. Y él, él directamente devuelve el token. Y ese token, los siguientes métodos que tiene es el método de obtener datos. Nosotros le pasamos el token y unos scopes de queremos los datos del usuario. O queremos los, los datos... Contactos. Queremos los contactos. Queremos las tareas que tenga en el Outlook. Ajá. Y, bueno, cuando le, cuando el usuario tenga que introducir sus credenciales, según los scopes que hayamos introducido previamente, le pedirá los permisos necesarios. Le pedirá que va, va a acceder a su contacto o va a ceder a tal. Y todo esto lo hace, se hace en Xamarin con tres líneas muy, muy, tres líneas de código. Así es. Vale, o sea que los programadores de Xamarin son todos unos pagos, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver. Vale. Precisamente yo, como desarrollador, he, he implementado esto en... De, otros, de otras librerías en plataformas nativas y en Android también y aunque siempre intenta ponértelo fácil mmm, a veces hay que echar unas orillas y entenderlo y la verdad que a mí me ha parecido súper sencillo implementarlo en Xamarin uh -huh. y un gran punto a favor Bueno, pues a ver cómo se hace? pues, pues sí <coughs> eh, aquí tenemos el, la clase principal que bueno lo único que tendríamos que hacer es pues, inicializar el, esta interfaz que es una interfaz la ponemos eh, a nivel aquí estático a nivel de aplicación para que podamos acceder desde cualquier punto de la aplicación está en el proyecto de Xamarin no sí uh -huh. en el proyecto de Xamarin a nivel a nivel compartido bueno se me ha olvidado comentar que como todas las otras librerías eh, un paso previo a hacer es entrar en Azure y registrar la aplicación esto es, es, un, es muy, hay que hacerlo en Facebook, en Google. En Facebook tienes que crear tu aplicación en su portal. Ellos te dan una ID, que nosotros ese ID pues, es el que ponemos aquí. Si vale. te fijas aquí. Es para poder asociar, claro, una aplicación en, en el backend de Azure para poder asociar el usuario con el Activity Directory mío y es, todo eso. ¿no? Efectivamente. Y una vez que tenemos inicializado este objeto, es tan sencillo. Noticia, Anuncio para los hackers. El, el API key que habéis visto ahí es un API key que, que no tiene nada, ¿vale? <risa> eh, bueno, aquí tiene, tiene dos métodos para interactuar con él. Uno es el que pide un token silencioso, que esto es cuando ya hemos logueado con nuestro usuario una vez, la, la siguiente vez que entramos en la aplicación, llamamos a este método que nos devuelve de token silencioso. Si el usuario se ha logueado previamente, nos devuelve un token y no hace falta que se vuelva a abrir la interfaz de correo y contraseña. Es como mm. un autologin. Vale. Podemos definir No así. tenemos que estar continuamente metiendo el usuario y la contraseña. Efectivamente. Mm. En el caso de que este autologin mmm, falle porque no se ha logueado previamente, el otro método que tenemos es el token interactive. Este lo que hace es abrir una interfaz en la que le pide al usuario el, el mail la contraseña. Con los y... scopes que has comentado antes sí, y ya podemos... aquí tenemos uh -huh. una serie de scopes que le podemos pasar, es ¿sí? un array de string. Y según los scopes le pide una serie de permisos u otros al usuario. Uh -huh. eh, una vez que tengamos el token este, lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer una petición a la página de Microsoft con el token que le hemos enviado y ya tendríamos todos los uh -huh. todo. Y toda la información del usuario que podemos pedir. Efectivamente. Guay. Una de las cosas más interesantes que tiene esta librería, ahora vamos a enseñar un pequeño ejemplito simple para que lo veáis, es, es que normalmente este tipo de… el uso que va a tener esta, tipo, esta librería es para aplicaciones empresariales normalmente y ¿qué ocurre con las, las aplicaciones empresariales? Los empleados que tengan cuenta de Microsoft seguro que tienen Outlook, tienen Microsoft Teams y tienen… Otras herramientas de Microsoft. Lo bueno es que al, al ya estar logado por ejemplo, en Outlook, si otra aplicación, la que sea, te pide el, este esta ventana de, con tu email y tu contraseña, no tienes que poner la contraseña. Esto es muy común cuando abres otra cualquier aplicación, pones login con Facebook, clicas y te dice qué cuentas quieres. Tú eliges el correo y directamente entra. No tienes que reescribir tu contraseña, puesto que ya la has puesto... Ah, guay, o sea que se almacena... <coughs> todas la, la, las cuentas que usen esta, esta forma de, de acceder y se comparten entre aplicaciones. Efectivamente. Vamos ¿Cómo? a verlo, si te parece. Venga. Pues... Vamos a cerrar esto aquí. Bueno, aquí... Mira, como veis, tenemos una aplicación de ejemplito. Eh, bueno, en este teléfono ya estamos logueados en Outlook. Ajá. Tenemos la cuenta abierta, ¿vale? Como podríamos tener con Gmail. Y en el momento en el que le damos a, a loguear, eh, llamamos al token interactivo, llamamos al método de pedir un token interactivo y ve, el, ya se nos abre el, el diálogo, nos ofrece un selector de el, los diferentes correos, podemos tener más, meti más metidos, en este caso solo tenemos uno, y si clicamos, ve, no, no he tenido que meter la contraseña, puesto que él ya la tiene. Y aquí, bueno, simplemente me he traído los datos de usuario básico para ver qué podemos acceder a ellos. Guay, o sea, en este móvil estaba ya instalado Outlook, que ya estabas logado con tu usuario, has creado una nueva aplicación con no sé qué, y a la hora de mostrar el prompt para hacer, para hacer el login con tu usuario y contraseña, como ya tenías esa cuenta, eh, es una cosa compartida y ya solo te indica que elijas con qué cuenta quieres logarte. ¿Hm? Curioso. ¿Y esto solo esto vale solo, solo para cuentas empresariales? Eh, bueno, todas las cuentas que estén en. Todas las cuentas que sean de Microsoft en general. O sea, las school, la las. Sí, las School también valdría. Ah. Guay. Y las de las de Outlook normal guay. Pues, interesante. ¿Y, y dices que esto es la que viene de desarrollo nativo en Android y que esta es la, una de las formas más fáciles que... Sí, he yo he implementado otras librerías en Android nativo sobre todo y bueno, aunque ya como hemos dicho antes, te, te da muchas facilidades para ello no me ha parecido esto mucho más fácil, con mucha menos líneas simplemente un método para pedir el token interactivo otro método para el token silencioso y otro método para obtener datos claro, todo esto para la comunidad Xamarin, esa comunidad de vagos ya alguien dijo por ahí que... A la hora de contratar a alguien siempre contrata a algún vago, porque encuentra la forma más rápida de hacer cada tarea, ¿verdad? Pues muy bien, muchas gracias Miguel por compartir esto con nosotros. Pues nada, eh, no os perdáis el próximo Plan TV, en el que quizás hablemos del gobierno, o no sé, o de la voz de Sergio Ramos